Los derechos humanos no son un discurso. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que ser conscientes que comprometemos la vida y la muerte de las personas. A nivel mundial se trata acerca de muchos temas de derechos humanos, el medio ambiente, las mujeres, los niños, la pobreza, la miseria y una cantidad de información que nos llenan los medios de comunicación pero estamos confundiendo el discurso con la acción y esos son los derechos humanos. Hacer, llevar a la acción, minimizar y erradicar toda la problemática que genera la vulneración de los derechos humanos. Mi nombre es Melisa Soto Romero, abogada, especialista en educación en derechos humanos y con una alta experiencia en perspectiva de género. Te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, para que estés muy atento y atenta a todos los contenidos que vamos a publicar aquí, para el empoderamiento, para la educación, para que tengas más conocimiento de una manera creativa y diferente en temas de derechos humanos. Sabemos que es un tema un poco complejo, poco difícil, pero que aquí con Abogada Melissa Soto vas a aprender y te vas a empoderar con las estrategias de educación que vamos a traer. Es necesario que nosotros hablemos de las herramientas que en Colombia tenemos para la garantía de los derechos humanos. Colombia ha construido el Estado colombiano, el gobierno colombiano ha construido una estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos. Es como decir así, un plan nacional exclusivamente para los derechos humanos. Esta estrategia viene desde el año 2014 hasta el 2034. ¿Cuál es su funcionalidad o cuál es el objetivo? Y es... Complementar y apropiar al interior de las entidades estatales La propuesta política integral de derechos humanos Su fundamentación es 1. Sentencias de las altas cortes relativas a los derechos de las parejas del mismo sexo 2. Política pública para prevención de violencias de derechos humanos 3. Medidas asociadas a la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Cuatro, Mesa de, eh, Nacional de Garantías y la Política de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. ¿Por qué nombro esas cuatro eh, fundamentaciones de esta Estrategia Nacional de Derechos Humanos y que de verdad es muy importante que nosotros, o sea, como, ser, como ciudadanos, como colombianos, como personas que queremos que los derechos humanos sean garantizados, conozcamos cuál es su fundamentación y de hecho, es necesario y es obligatorio, la agenda mundial hace un énfasis muy importante que Colombia y los países que hacen parte de las Naciones Unidas deben de organizar sus políticas públicas, deben ajustar las leyes, deben reformar toda la normatividad para garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este conocimiento acerca de esta estrategia nacional que va desde el año 2014 al 2034. Todo lo anterior hace parte de las responsabilidades y obligaciones del Estado colombiano. Colombia debe empezar a ajustar todo su marco jurídico desde las políticas públicas, las leyes, las normas, los decretos, todo para promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Es una obligación que el Estado colombiano tiene por ser parte de las Naciones Unidas, por ser un país que ha ratificado convenios y tratados internacionales donde garantiza los derechos humanos. Si bien desde mi propósito, trato de promover desde pequeñas acciones para que en la sociedad, en nuestra familia, en nuestros territorios, nosotros realicemos pequeñas acciones para proteger, promover los derechos humanos. Hay algo muy importante que yo les compartí en, en, en algún momento en mis redes sociales y son cinco acciones que pueden ser muy sencillas, uno las lee, pueden ser muy sencillas, pero cuando uno las empieza a practicar, el impacto es muy grande y es minimizante para las violencias, para todas las cosas negativas que van en contra de los derechos humanos. Uno, actúa frente a los casos de violencia de género. Uno de los derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible, que en algún momento hablaré de ellos, es la equidad de género, es la igualdad de género, es erradicar la violencia de género. Así que actuar frente a este tipo de actos es muy importante. Proteger el medio ambiente, obvio, los mares, los ríos, los páramos, el agua, los animales. Esto hace parte también de toda la garantía de los derechos humanos. Si nosotros no tenemos un medio ambiente sano, pues nuestra calidad de vida va a ser miserable. Piensa en el bien común, no solo en el tuyo. Esto te hace ser una persona solidaria, empática, que se vuelve más bien un hábito donde empieza a transformar determinadas acciones y poco a poco empezamos a ver si yo estoy bien, que estén bien los demás. Si yo hago esto, que sea también en beneficio de donde yo esté, en el territorio donde yo esté. Cuarto, educa a tus hijos con principios y valores. Esto es un punto súper importante considerando todo el cambio social, todo el reconocimiento ahora al, al libre desarrollo, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre expresión, a todo reconocimiento ahora que existe a nivel social, a nivel personal. Entonces, esos principios y valores que estaban tan arraigados a las costumbres anteriores, ahora debe existir una manera más creativa de implementar estos principios y valores desde la primera infancia, desde la niñez, y desde los hogares. Quinto, deja a un lado los estereotipos de género. Es importante que nosotros, otra vez vamos a hablar de género, pero es muy importante porque estos puntos, estos cinco puntos, nos permiten a nosotros entender dónde está radicando esa vulneración de los derechos humanos. Los estereotipos son esos patrones de conducta que encasillan al hombre y a la mujer en determinadas acciones. ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Cómo debe ser una mujer? En el mundo, en la sociedad y, e incluso hasta en la familia. Por ello es importante empezar a romper todos esos estereotipos de género. No solamente hoy es la mujer la que trabaja, ni solamente es el hombre el que trabaja, ni solamente es la mujer la que estudia ni solamente es la mujer la que cocina o sea, hablándolo como, como en, en unos ejemplos muy básicos pero obviamente hay muchísimo que hablar de este tema de los estereotipos como seres humanos ¿qué podemos hacer como hombres o como mujeres? empezar a aceptar las diferencias a compartir con ustedes un discurso es un, es un mensaje muy corto pero que ha sido el hito para todo este proyecto de estrategias de empoderamiento con abogada Melissa Soto, porque siento que a pesar que nosotros todo el tiempo estamos culpando y pidiéndole al Estado, ya sea el Estado colombiano, el Estado chileno, el Estado peruano, cualquier país, que sea quien garantice los derechos humanos, pero nosotros que estamos aportando para que esa promoción de los derechos humanos sea una realidad para que minice, minimicemos todos estos riesgos ella, Eleanor Roosevelt, delegada de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas nos da un mensaje que después de muchos años de ese discurso yo lo quiero compartir porque para mí tiene un significado súper importante ¿Dónde al fin y al cabo comienzan los derechos humanos? En sitios pequeños, cercanos a casa, tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde viven, la escuela o universidad, donde estudian, la empresa, la finca o la oficina donde trabajan. Desde allí es donde nosotros empezamos a realizar las acciones. Esas acciones Pueden ser hoy cinco, pero sé que son muchas, muchas más.